Señores, hoy hablando de un proyecto que siempre en influencia de los jóvenes, familia, aquí está con nosotros. Le dicen Moreno Barbita, el promotor, un promotor. La hora que está rompiendo ahora mismo la música urbana Franco Macorizana. ¿eh? ¿Qué nos trae Moreno Belvita, ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, mi hermano. Diga que usted es hermano mío. Eh, okay. Damas y caballeros, para que no lo sepan, somos este y yo familia. somos familia, para que no lo sepan. Ya, no, ya, pues, ya Macorís entero lo sabe. Ah, okay. <ríe> bueno, eh, la llegada aquí, eh, porque tengo un proyecto que se lo regalo al pueblo, a mi pueblo, San Francisco de Macorís, y no solamente a mi pueblo, sino a mi país entero. Y espero y le guste a, a todo los que nos están, lo que, lo, lo que nos están viendo ahora. Eso viene de la mano de Faraón Entertainment, un servidor, Cash on Deck Music y Ariel Filmes. ¿Cómo es Cash, Cash, Cash on, on Deck? Deck music. Cash on Deck Music. Cash on, on Deck. Sí, eso, es, es, eso se basa en lo que todo lo que sucedió. Moreno, escúchame que te interrumpa, uh -huh. eh, ¿qué te motivó a, a juntar a estos muchachos que son artistas porque tienen ya un legado en eso de la música? Tú sabes que cuando a mí se me prende la balita, yo más tengo que hacer una llamada y gracias a Dios, el respeto y siempre se lo estoy diciendo, y siempre se lo digo a todo el movimiento urbano, gracias por el respeto que me tienen y por la confianza que me tienen, porque cuando yo hago un proyecto es porque el proyecto va, no se queda media. Ok, el concepto del tema y lo que participan. O sea, el concepto de qué trata. No, se trata, como vos reitero, lo que lo que sucedió empezando el año 2021. ¿Se acuerdan de la muerte de Encilló? Sí que yo sí. lo tenga en la gloria. Sí. Ese fue el primer accidente que nosotros tuvimos. Eh, basado a eso, pasaron los meses, pasaron los días. Vio que la copia, o sea, vi que la cosa se estaba como empeorando. Y vi como que nadie, como que hacía nada por eso. O sea, de mandaron un mensaje a la, a la, a la comunidad. Y llamé al productor mío que es Faro Entertainment y le dije loco, tengo esta inquietud, vamos a ver qué es lo que es so, Me dice ¿de qué te trata? Yo le expliqué, entonces me dice, wow manito. Y automáticamente yo busqué aquí al mejor, al mejor corista que tenemos nosotros los macorizanos, el dinámico. Dinámico, la nota callejera, va, va, vamos, a, vamos a escuchar desde el principio, vamos a ver el audiovisual. ¿Qué es lo que es mi gente de la familia musical? Radio Show, Radio Show, porque ustedes quieren llamar y nos encontramos aquí con dinámico, con la nota callejera. ¿Qué opinas de lo que está pasando, hermano? Bueno, estamos haciendo esto para crear conciencia. esto es lo que viene, y dicen así. Esto es lo que viene para acá calle, dicen oye. Cada día más un inocente se muere por bala perdida. Menore al maguata los dientes, será mejor que corras por tu vida. Donde quieres, son Apache, Aquel el bloque está caliente. Tiguere al maguata los dientes, si te cuida te dan en la frente. Cuídate. Cuídate. cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, que de verdad aquí no se juega. Cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, que de verdad que no. La calle está fogón caliente, picante, picante, cualquiera se crema hombre que tú porque se le enganchó en el frente. Rabo Chivo se parece a Somalia, tierra de nadie. Cuánta sangre derramada de gente inocente. Cada día que pasa un nuevo tiroteo, tu familia te espera en tu casa y tu rula y en el deseo caso no entiendes este meneo? Tú estás chilling compartiendo, pero el que está al lado tiene problemas feos. San Martín, tu vida apreciada no vale un peso. Te arrancan de tu familia y nadie cae preso. Cada día que pasa, coño, matan por el gusto. Señores, señores, wow. Basta ya. Moreno, Barbita y todo el equipo. Basta Muy ya. duro, basta ya, búscalo Membrecia, ahí. Membrecía, Alcaedal. Eh. Y dinámico, la nota callejera. Sí, Alcaedal es un invitado que ya yo le di Yo personalmente, que como me dicen a mí, el papá de los nuevos urbanos, le di la residencia de, Franco, de, de, Mancoris, de aquí de macorís Alcaedal, sí que estaba con nosotros aquí el otro día. Sí. Eh. Primicia aquí, primero aquí, claro y después que en sí. otro lado. Y después en otro lado, exacto, exacto, Basta, ya ahí está, lamentamos las pérdidas de, de esos jóvenes eh, por el cual se motivaron estos muchachos Ajá. hicieron este tema. Esperemos en Dios que no pase más nada porque no queremos hacer temas así. Nosotros hacemos música de, eh, para todo público y en checha y en cosas. A mí me gustaría decir algo antes que ya, sea, ya Adelante, me ya Simplemente quiero decir, por favor, después que vean este, este, este mensaje que yo y Faraón y el equipo de trabajo que tenemos, hicimos para el pueblo, mi pueblo, que es San Francisco Macorís, no solamente para el pueblo, sino para el país. Por favor, señores. Preocúpense por su vida, su familia. El teteo llega a cada hora que ustedes quieran. Y tengan mucho cuidado con lo que ustedes se sientan al lado, porque ustedes pueden hanguear y hanguear, Porque ustedes no saben, cómo dice la membresía, el problema que tienen este flow y yo hangueando con él. Simplemente, por favor, cuídense. Ah, vacúnense, que ya yo tengo la dos, me falta la tres. Vacúnense. Ahí está, gracias, Manuel Barbita, señor.